Muchachos, con toda la energía de siempre, aquí parte upa Chao. ¿Cómo están? ¿Cómo te, Claudita? Hola, hola, Kiwito. ¿Y que estás con ánimo hoy? Como siempre, conté. Te conté sí, conté, porque conté, estamos conté, con aquí la ya. Y eso que estoy durmiendo en una colchoneta. Sí, pues sí me contaste. Te castigaron, el me parece. ¿Ah? Lo que pasa es que mi papá llegó del llegó llegó hospital después que lo operaron. Entonces, llegó en cuarentena, aunque le hicieron el examen, pero a le dijeron que lo dejáramos solos. Entonces, mi mamá ocupó mi pieza y aquí hay dos camas nomás. Hay más piezas, pero no hay camas. Entonces, me tengo que conseguir una cama. Mamá. Entonces, estos sí, días volvimos una ¿Por qué no ponemos equipo. un concurso en las redes sí, sociales? Es así, Necesitamos colchonera. una cama Listo, un para el kiwi. Colch... O sea, una cama, un computador también, porque con el teléfono tengo un, un caso y ya tengo... Los tíos. Oye, mira, mira, mira, mira. Oye, encontré este bolerón, mira, mira, qué bonito, mira. ¿Lo ves o no? A ver, muestra... Ay, qué tierno, si eres un nene. Mira, Oye, hay que sacar la cuenta? Es un bebé lo de dos metros. <risas> sí, lo compré en el año 97. ¿Y todavía te ¿tiene cae? ¿tiene no, si sí, bueno, no, no, no, no, no creció más el de esos años. Yo jugando uno viejo no crece. Lo compré en un viaje a Estados Unidos cuando trabajaba en el Vía de lunes, Con mi compadre Pajarito García y Rodrigo Zúñico. Y, ¿Ah? y claro, hubo época que cuando estaba más gordo no me lo ponía. Pero ahí, por el cual me lo pongo y que qué bonito. Bueno... En un viaje a Estados Unidos, cuando yo era así, cuando yo era top, y fui, fui a entrevistar a la Talía, a su casa, a Calditos Vive, a Olga Guilló, ahí se me cayó el carne Olga Guilló. ¿En serio? Todas esas entrevistas. Sí, y nos bueno, mandaban ahí a las casas de los famosos en Miami, y ¿Ya? yo le iba a entrevistar, ¡qué bueno! Te, no, te, ni, te, ni te cuento el viático que nos daban. Uh, ¿Qué fue esa época que el 3? Era así. ¿Qué programa era? Vive el lunes, vive el lunes. Ah, con la Cecilia, yes. Kiki y Alvarito. Ay, Oye, no. muchachos. Hoy día no llueve en Santiago, está nubladito un ladito como todos los tan días de frío, laito, sí. pero con toda la buena energía de tener un gran programa, que tenemos, tenemos un grande, un oh, me gran encanta. y buena onda, me, me, me, gusta. me gusta, un buen tipo, ¿no es cierto? Tiene, tiene de todo, me encanta, me encanta, es ah, guapo, ¿sí? simpático, listo, cercano, no, choro. bueno ahí vamos a contar nuestra historia como nos conocimos, tipo, muchachos, aquí en Upa Chalupa mi compadre, el gran y único Julio Jung, ¿cómo estáis Julito? <ríe> Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Kiwi, hola Claudita, hola. gracias por la invitación. Esta tan matutina invitación, pero estoy muy contento con la misma energía que me pega el Kiwi. Esta es como una mañanera. Sí, está notable. <ríe> oh, temprano. Está temprano. Te ayuda no, a para generar eh, alegría, feromonas para el resto del día. Me parece perfecto. Bueno, bueno, bueno, gracias, gracias por levantarte energía. Gracias por esta ahorita nosotros, pero yo me imagino que esta hora está ahí levantado porque tú tienes niños que están colegio virtual. <ríe> Por eso tengo un poquito mejor cara que tú en este minuto, Kiwi, pero Lo no dormí en colchoneta <risa> Pero sí, pues ya estamos levantados si tenemos tres niños, tres cursos distintos es una locura oh, oh. Oye, Y tres comput de computadores, ¿de entonces? entonces Exacto, tres computadores, pero en este minuto el computador lo estoy ocupando yo, entonces a través de Meet Google, del celular ocupa uno de los niños no sé, hay que organizarse de una manera hay impresionante Hay que organizarse, ¿eh? Oye, ¿en qué curso están los niños, Julito? Sí es... Ah, quinto, oh, no me quiero equivocar, quinto, cuarto oh, dale, dale. y prekinder Quinto, cuarto y oh, prekinder Sí, mi hija, la Matilda Tenía tení, tení ¿eh? tení, tení hasta lucas que juntar todavía, tenía muchos colegios, okay. universidades y Eso es tan cierto que cuando yo fui padre por primera vez por Matilda Mucha gente me decía, oye, bueno, si los pañales no cuestan, la leche tampoco Tenís no. tres años para juntar para la educación, que eso es lo que te va a hacer cargo. Sí, po. eso, eso es lo, lo que... otro. Sí. Ah, sí. Ahí, pues. yo, ahí me queda poco y a mi me en el cuelo, el primer año de universidad ya, pero, pero, pero ya me, me queda un poquito menos. Pero sé que ahora las universidades son más baratas que los colegios, güey. Increíble. Sí. Yo pago menos universidad que colegio, huevón. Sí, es que en que... está todo muy caro aquí, güey. Está todo caro, sí. sí. Está muy caro todo. Pero ahora con la plata que nos van a volver de la FP, vamos a calpeineta, pues Oh, sí. Qué arreglado. Oye. Ayer me metí a ver mi super, super pensión. O ya. ¿A la viste ya? No Pero, y no se cayó, porque dicen que se cayeron las FP, yo creía. Que que amigos de la FP están. ¡Uy! Se cayó la página. Uy, está el problema claro. de internet, sistema. Ahora se va a caer el sistema como loco. <risa> a mí hace tiempo se me cayó el sistema, man. no lo podía, no lo podía parar. <risa> lo tengo caído sí, de marzo pero también con todo cariño amigo <risa> de marzo oye Julito ¿cómo, bueno, ¿cómo? Pero ya cantará ¿Cómo Gabriel Kiwi ¿cómo? ya cantará Gabriel Kiwi, tranquilo cartel esta todo cambia le voy <risa> a ah, cantar ah, conmigo ¿sí? Gardel ¿Sí? Oh, mm, es de oh, Carlos cartel esa es la actitud Claudita ya va a cantar cartel Gabriel, ya va a cantar Gabriel cartel <risa> ¿verdad? Ya acá está Gabriel era Juan Gabriel? Ya acá está Juan Gabriel ya. Oye, Julio, ¿cómo ha sido esta ha cuarentena? ¿Cómo lo he pasado estos cuatro meses en la casita, familia, niños? Tiene su lado bueno y su lado malo, como todas las cosas Sí, por supuesto, ¿sabes? Yo un poquito más porque yo empecé como esta, te acuerdas que en un principio había como cuarentenas voluntarias, el que podía quedarse, se quedaba, claro. entonces, bueno, como ya todos oculta. saben, se pararon las grabaciones de verdad y oculta, entonces me fondié, quedé más encerrado que Ana Frank en, en, el, en la casa, y, y sí, tiene cosas maravillosas, aprovechar muy de cerca a los niños y a la familia... Pero a veces, ese tan de cerca con la familia con los niños, te dan ganas de repente, estrangularlo todos con todo el cariño. Pero eh, yo no puedo decir porque la verdad, o la verdad, eh, mientras yo pueda quedarme en la casa, me voy a quedar en la casa. Pero hay muchos compatriotas que no pueden quedarse en la casa, que no la, Entonces no puedo decir nada, ¿cachai? Yo me ha tratado bien de cierta forma la cuarentena. Eh, eh, siendo y sabiendo que hay mucha gente que no la está tratando y no la está pasando bien, ¿cachai? Entonces, la verdad... Lo más doloroso, ¿no? Exacto. Gente, me preocupa eso, más eso, ¿cachai? Que, que si lo estoy pasando bien yo o mal. Porque sé que hay muchos bueno. compatriotas que no la están pasando bien, ¿cachai? Y, y eso, me, eso me tiene más angustiado. Entonces, eh, que es como, diría como, de, de mi parte un poquito injusto, ¿cachai? Mira, yo, Jorito, bueno, la mayoría de la gente sabe que estoy, estoy de voluntario en la municipalidad de la Floría y salgo a repartir trabajo. ¿Sí? Exacto. Gente, el, el lunes, que, la España, la que, aquí. que el sábado, que es para, para el campamento de dignidad con unos vecinos. Uh -huh. Y uno ahí se da cuenta. Bueno, esta es una frase que se ha dicho muchas veces: uno un privilegiado. Así un sí, privilegiado en la lo vida, güey. Bueno. Bueno. O sea, yo tampoco soy ni rico y todo lo contrario. He tenido buenos malos, me ha ido bien. Medio no, mire, que tampoco soy rico, güey. <risa> <poco, risa> clase media, recuñando. Exacto. Somos todos clases media cagá Uno es privilegiado, es privilegiado o sea, privilegiado en la vida, man. ha tenido oportunidades, que gente que nunca tiene oportunidades en la vida. Man. Sí, pues. O, sea, una... o sea, la palabra es dura, la hacen pobre y vuelven a vivir pobreza. Y a lo que me da rabia que aquí en Chile, la gente, todos matrimonios, trabaja el papá y la mamá, sacan la cresta y son pobres. Y la gente que trabaja, no diría ser pobre. O sea, no digo que todos van a ser ricos, ni a ser... pero sí, por lo menos que vivan dignamente. Entonces, aquí la gente trabaja, o sea, no vive dignamente, ¿cachai? Yo siempre como que digo, claro. Falta acceso a todo, a mucha gente. Exacto. Entonces, por último, que luchemos todos, por último, en igual de condiciones, pues, ¿cachai? Porque de repente, claro, hay mucha gente que dice, ah, pero es que este pide de más y que, este pide que le regalan las cosas. Y no Exacto. es así. Porque, obviamente, vale. eh, pucha, nos ponemos en el mismo caso. Dos hermanos gemelos, o mellizos, llamémoslo como queramos, ¿Ya? que no tienen acceso. Y uno sí sale adelante y el otro no. Es por algo, ¿cachai? Eh, entonces, yo creo que hay que luchar. Lo que vea el alcalde Carter de la Florida que siempre se comparaba con Julio César Rodríguez, ¿cachai? que ven de los luchadores como todos nosotros, creo ah. yo, pero porque tuvimos esa, esa oportunidad, ese que no es privilegio, yo creo, es como creo alguna vez ah. también lo dijo que tuviste invitada a la Renata Bravo, que son oportunidades que me no toman la vida ah. y ah. las aproveché a mango. La, los, la, o claro, sea, que, es que, que no la tiene todo el mundo, ¿cachai? O ese acceso que no la tiene todo el mundo. Qué bueno que pusiste el, el, el, el, el ejemplo de Carter, ¿eh? No, porque yo estoy trabajando en la teoría. Mira, voy a hacer una sola cosa, ¿que? Oye, a mí os... me cae la raja, Me, pues, me cae bien, ¿Sí? super... ¿Sí? Mira, yo nunca votaba por nadie de derecha, ¿cachai? Y realmente hasta darle eso, porque uno, o sea, uno como que vio en la dictadura como que ah oh, que la derecha todo es, es Pinochet, y no es así tampoco, ¿cachai? Uno, siempre, en, dos, toda, dos en toda manos. clase política hay buenos y malos políticos, y te juro que me saco el sombrero por Carter, bueno, o sea, los voy a votar por él, porque el sí, gallo, sí. yo lo veo en terreno Empático, la gente lo quiere La claro. gente de la, la, gente, la comuna, lo que sí Lo quiere la gente que trabaja con él, que es muy importante Porque siempre cuando uno un jefe lo, lo Te esperan, que te, sí. le respeto, ¿cachai? Oye, es trabajador Pucha, Te juro que es Grande cárter, güey. Bueno, o sea, y lo que hiciste tú También es válido, ¿verdad? porque Porque eh, Estoy diciendo, no, de derecha nunca le faltó nada Viene de una de situación económica, económica Complicada, no, no es que es rico Se ha no, sacado no, la mugre Entonces un gallo, el después Grande cárcel. Sí, yo creo sabe... que. ¿Mm? Perdón, Claudita. No, además sabe la realidad, se mete ahí, porque en realidad yo creo los que han eh, estado ahí con la gente son los alcaldes. O sea, los alcaldes han sido ahí, unos ahí. los políticos que han estado ahí con la gente, se han preocupado, saben la realidad. Entonces, igual es terrible que a veces cuando el gobierno no los escuchó al comienzo de todo esto. Y uno espera que los alcaldes son los voceros, están en terreno, entonces Oye, yo y hay que y la a los alcaldes. De diputados. Y galan como la cuarta parte un diputado, ¿eh? No digo que sí. mal, pero ganan alto menos que los, que, los, que los diputados senadores. Es que lo que dice la Garguita es sumamente cierto, ellos están en terreno, ellos están en donde sí. las papitas hacen chirrín, chirrín, como dicen por ahí, ¿cachai? Entonces necesitan, necesitan ser escuchados y tienen esa voz de la gente que está, y ellos comparten con la gente, están en las ferias, están en la calle, están en las tomas, están Por en los campamentos, no. ¿cachai? Y los amigos del gobierno, con todo respeto, están en la moneda, ¿cachai? Con todo el cariño que tienen, me, me merece, y el respeto que merece un, un, un ministro o un presidente, ¿cachai? Y volviendo un poco al tema... El tema eh, de, de, de, de la derecha o la izquierda, yo creo que hoy día también sabemos que ya no va por derecha a izquierda, ya no, ya no son más ideologías, ¿cachai? Vamos para adelante como país y tirar la misma carreta, porque claro. ya pasó el tiempo, con todo cariño, y digo, pucha, cuando llegó la democracia, sí, se, se trabajó mucho, mucho, man, yo... mucho con la democracia, y se dijo que se hizo una transición, pero a mi gusto, personal, particular, y no me crucifiquen, creo que se claro. hizo una transacción. De derecha, izquierda y empresarios se arreglaron los vías claro. y está explotando ahora lo este importante estado. es que la sociedad civil hable, haga cosas Exacto. no solamente criticar, sino que la sociedad bueno, civil se tiene que unir para gestar cosas, para dar la voz, para hacer cosas nosotros ver, tenemos ah, esa, esa transacción que lo decís muy bien fue todo, de todo sentido, político económico, porque político también porque también la, eh, la dictadura dejó muchas cosas amarradas eh, sí, el de pero pues yo no discute tra el tra trabajo de don Patricio Elwin, ¿cachai? Pero sí muchos, no estoy diciendo todos los políticos, pero muchos políticos de derecha e izquierda, más empresarios, hicieron una transacción más que una transición. Oye, Julio, nunca te has por la política. Tú, bueno, tu, tu, tu papá es concejal por Providencia. Bueno, Don Julio un gran actor también. Gran actor. No, ¿no? ¿Te has por la política, Julio? Porque creo que... Como te voy a dar cuenta, soy como un poquito apasionado con eso, pero mira, sí, me llamo igual que mi papá. Soy actor igual que mi papá. ¿Qué Me marca digo, eso? Que mi papá. chuta ya, para la tontera. <risa> eso te <risa> quería preguntar, Julito, ¿cómo marca eso de tener un papá tan, tan conocido, tan famoso, tan talentoso y que su hijo igual tú eres igual de talentoso tienes eh, como el aura de él, o sea como a ti te veo pero siendo tú obviamente porque eres un ser humano distinto pero cómo sí, marca bien. eso de tener un padre, una madre tan talentoso ellos te apoyaron cuando les dijiste que querías ser actor eh, o sea yo hasta el día de hoy tengo que agradecerle todo a ellos dos <ríe> en mi carrera, en, mi, en el apañamiento como dicen por ahí, en el, en el apoyo eh, Claro, durante mucho tiempo quizás en el colegio era una lata ser claro. hijo de Julio Jung, Porque claro, más encima, yo no me portaba muy bien en el colegio, entonces eh, me echaron varias veces y pasé por varios colegios, entonces siempre fui como alumno nuevo. Entonces cuando pasaban la lista era como Juanito Pérez, Julio Yung, presente, disculpe, ¿algo que ver con Julio Jung No, un alcance de nombre nomás, que está ahí. Y en la universidad ¿Cómo también. Te la y en la escuela de teatro también un poquito, porque claro, toda la gente como que habría más la pepita. Ah, aquí viene el hijo Julio Yun y, y vamos a ver qué va a hacer en el examen, en el trabajo. Debe ah, estar arreglado la cuestión, claro. claro. Porque Entonces, la gente es así, pues envidiosa. Chequetera. Chaquetera. Chaquetera. ¿Sí? Pero por suerte hemos construido una carrerita independiente. Eh, hemos salido adelante justamente eh, con el. Y estamos potenciando obviamente el, el tema de Chamo Yung también. Eh, porque nací en Venezuela, y por eso me dicen chamo, y, y tengo que agradecer, y siempre lo digo, mientras los dos apellidos, tanto el Jung y Divochel, sigan sonando, yo voy a ser feliz. Exacto. <risa> <risa> <risa> <risa> lindo, lindo, bravo. <risa> Oye, ¿tú, y tu mamá está, está con muy buenos personajes en las teleseries. Uh, mi mamá está haciendo un personaje maravilloso, la mamá, <risa> De Pancho Melo en Historia de Cuarentena Que lo hacía tan bien que yo estaba celoso de Pancho Sí, qué buen personaje Sí bonito pero bueno David Saluda a Panchito Melo que lo hizo también Espectacular no, pero muy, bueno, buen personaje. Este personaje muy lindo de, la, de mi madre Que es lo que me está pasando Con mi papá ahora, por ejemplo Y con su nieta que, y en un minuto decía como abuela De personaje de, de mamá Y abuela del de hijo de Pancho es que este tiempo que se está que, que, que hemos pasado de cuarentena, que no pueden ver a sus nietos, no se lo va a devolver nadie. Claro. Claro, a lo mejor yo, o nosotros que somos de repente más jóvenes, podemos ver crecer todavía los nietos, pero esta etapa de cuatro meses que ha crecido mi hija como loca, no se lo lo, a mi papá y a mi mamá, sin verlos, no se lo va a devolver nadie ese tiempo. Bueno, a mí un lo Oye, me, pasó, perdón, sociales, me puse medio tásico, algún... pero... Pero, está bien, está bien, está bien. Okay. Dale dale En dale, dale, dale, dale, dale, dale, las red, redes sociales y en varios medios salió cuando estuvo el cumpleaños tu papá ustedes le hicieron una sorpresa súper linda y súper emotiva además y yo vi que como que las redes sociales estallaron porque en el fondo la gente está muy carente de afectos, de amor sobre todo ahora, como que la gente como que aterrizó de que increíble es la falta de entonces, ¿cómo tú sientes eso? Eh, quizás, no sé, pues cuando tú ves las imágenes, el videíto que grabaron detrás de tu papá y ustedes abajo y todo eso, saludándolo, eh, ¿cómo lo vives? ¿Cómo le podrías decir a las personas que vivan estas emociones, aunque sea a través de la cámara, aunque sea a tres metros de distancia? O sea, yo creo que tienen que vivirla de todas maneras. Ese videíto que yo publiqué en las redes sociales, como tú dices, fue para el cumpleaños de mi papá y desde ahí claro. que no lo vemos. Ya. Sí, o sea, no lo vemos así presencialmente, porque eso fue a no. distancia, él estaba en su balcón y nosotros estábamos Ay. abajo. Qué bueno. Porque después la cosa se fue acrecentando. Entonces, eh, pero claro, insisto, mi hija tiene contacto por eh, videollamada, videocámara. Eh, a cada rato, ¿cachai? Pero insisto, ya, eso, y hay que fomentarlo, porque obviamente eh, esa humanidad tienen que tenerla. Los abuelos, los papás, las mamás, las abuelas, las familias. Pero la versión de los abuelos va a ser súper terrorífico, pero igual, aunque vean a su nieta a través del, del video, el, el proceso de crecimiento, el proceso de, de reírse con ella, a un, día a día. un tiempo que, que se va a perder, ¿cachai? Y, y uno intenta. Insisto, y que y sigan intentándolo todo el mundo, ¿cachai? De fomentar la videollamada, porque a veces también mi papá no es tan tecnológico, entonces como que apetece, se la apaga, se le corta el micrófono, no, de repente ya es terrible, no podemos contactarnos, y al final él se desespera, corta la, el teléfono y no... Pero, pero ir haciéndolo, ay, ay. y hay que fomentar, y qué bueno que lo mencioné la Claudita, porque hay muchos abuelitos, muchas abuelitas que que de cierta forma se están quedando más solos todavía, ¿cachai? Muy solos. Y si, y si nosotros como familias que podemos apoyarlo en ese sentido, nada, no lo, perdón, no lo, no lo neguemos y tratemos de hacer todo lo posible de forma tecnológica, aunque algunos no seamos tan tecnológicos, sí. eh, apoyar en eso. Oye, mí bien, pasó, Julito. Es sí, verdad. Resurado con el cumpleaños de tu papá, rey, yo fui, estaba de cumpleaños. Eh, la, nana, la nana que crió a mi hija, crió, crió al hermano, o sea, no crió, ayudó a criar, porque también bueno, es señora. Crió al hermano de mi hija, y ahora estoy criando a mi nieta, y está de sí. cumpleaños, y fui a dejar una torta, a la pili. Y, bueno, con distancia social, todo, y vi a mi nieta después de como tres meses, y se me cayó la lágrimas, claro, por lo que si tú no se pierdes, ¿cachai? Aunque también la veo por videollamada, y se ríe, y Claro, pero, oh, la vi, no, se me cayó las lágrimas, no, voy a... Entonces también hablábamos, ¿cómo iba a hacer ese encuentro? Creo que lo no hablábamos ayer con el CUR, carrera que estuvo también invitado no sé cómo, cómo va a ser ese encuentro cuando pase todo esto y uno se reencuentre imagínate cuando te reencuentres con tu papá cuando te reencuentres tu, tu, su, tus hijos con tu papá o se imagínate cómo va a ser esa, esa emoción eh, va a ser va a ser un momento muy bonito ¿eh? de, muy fuerte para toda la familia a todos para todos para todos los chilenos va a ser un momento de reencuentro eh, maravilloso yo creo porque un, un poco que de repente que un poco lo quizás Espero que no le esté afectando a todos los chilenos de, en el sentido de, de, de esta pandemia, en el buen sentido de la palabra, que a lo mejor antes teníamos nuestras, entre comillas, malditas vidas por la pega, por eh, seguir adelante, eh, sacar adelante a la familia también, ¿cachai? Y fuimos perdiendo estos tiempos y estas cosas que no las aprovechamos antes, ¿cachai? Entonces, y ahora como, obligadamente lo estamos haciendo en el fondo. Y yo, como que de repente siento, hay veces que de repente decía, hoy oh, El día domingo me tomo a almorzar con mi papá. ¡Qué lata! No lo digo todos los domingos. No lo digo todos los domingos, ¿cachai? Pero de repente, ¡Ay! Oh, voy a entrar a la Dinamarca que se va a pelear con la señora y ¡Ay! Oh, ahora lo único que quiero irme todos los domingos a almorzar con mi papá. Para Obvio. Bueno, pero que ayer, ¿no? Mira, nuevamente, Kurt Carrera ayer dijo una gran verdad. Entre tanta lecera que habla mi compadre de Kurt, dijo una gran vaya verdad. Sí, vaya que sí. sí vaya que va verdad. Porque dijo, dijo que él sacaba una parte buena, porque decía que cuando él era chico, su papá trabajaba mucho. Parece que tenía que viajarse hasta dos meses sin, no, sin ver lo que tenía que... Como mi papá trabajaba, trabajaba, trabajaba, trabajaba ahí en Arica Claro, en Arica como una oportunidad de estar todos estos meses con su hijo, como que él nunca tuvo su oportunidad de estar con su papá. También uno le puede dar una vuelta y buscarle un lado bueno, porque también es bonito estar todos los días con sus hijos. O sea, yo, en lo personal, lo encuentro maravilloso. Y justamente ayer yo fui por primera vez padrino, mi mejor amigo ya. del... Mi mejor, el único mejor amigo que tengo desde el primero básico del colegio ¿En serio? Fue padre, ayer, de una hermosa niña que se llama ¿Ale? Julieta Que quiero saludos, es que no sé si está viendo ahora en este minuto el yello Y Buena. qué emoción más grande Y yo también yo digo, bueno, el director de la teleserie también fue hace poco eh, papá Entonces yo le digo, padre, ahí está el máximo apego de esa guagua Claro Que va a claro. estar, qué mejor claro. Pero uno claro. de repente como padre trabaja Y las guaguas tienen el apego solamente con la mamá Claro. Sí, sí, porque es que son no, seis sí. días le dan al hombre. Exacto. Entonces es ahora tenemos la posibilidad de que esa guagua, hasta ahora lleva cuatro meses, con un máximo apego del papá con la mamá. Eso es maravilloso Impalable. y es impagable. Oye, Julito, ¿debócito en el serio? Porque cabrón, un poco caguinero. Ya. Sí, ya. Yo sé que está suspendida, está suspendida en verdad y oculta, ¿no es cierto? Así es. Pero el, el libreto no le han llegado así para el futuro, ¿no? todo nada, nada. O hasta que se grabó, no llegó más. Más libreto, sí, nada, ¿no? Pero soy copucheto. Sí, eh... te pasaste. ¿Qué pasar con Ricardo? Voy a ser súper honesto. Voy a ser super honesto. Ah, dime. dime. No, dime tú, Claudio, no, por, por favor. No, sé honesto, sé honesto. No, voy a ser honesto. Bueno, ya como todos saben, todo porque justamente nos pilló la pandemia, ¿cachai? O sea, tuvo que haber una pandemia para que parara la verdad oculta. Oye, dentro. Eh, Ricardo estaba, estaba preso, ¿eh? Está ahí preso. Y, ay, ¿Y ahí me parlo? quedé. Y ahí me quedé. ¿Cachai? Pero nos quedó, sí, nos quedó libretos por grabar. Ya. Tú que las tres series eh, tienen como una, un desfase de, de la grabación con el aire un sí. mes y medio, dos meses, ¿cachai? Y ahí como se alargó la pandemia, obviamente nos quedamos sin colchón. Por Exacto. ende, nos quedan capítulos por grabar. ¿Muchas? No queda tiempo por grabar. Eso es lo único que te puedo decir. ¿A qué crees tú que se debe el éxito a esta teleserie que ha durado tanto tiempo? Yo creo que eh, se ha transformado como en un, de culto, como de culto de, de qué van a inventar estos grandes guionistas y libretistas que tiene la teleserie, para ver cómo nos vamos reinventando y qué va a pasar, quién va a morir, quién va a resucitar, quién, qué, qué, Pero... ¿quién se va a cambiar la cara... Eh, eh, y lo encuentro que más encima la gente le gusta y, y, y, y lo cree, y eso es lo, lo que habla muy bien de parte del, del equipo de producción, del equipo de libretista del equipo de dirección, de, de, del elenco y la gente uh -huh. cree y lo sigue y, y lo encuentro maravilloso y encuentro que se han transformado en una teleserie de culto Qué increíble, yo creo que es la primera teleserie que pasa eso acá en Chile que la extienden, la extienden extiende. es una teleserie, se supone de larga duración porque no tiene temporada a diferencia Muy de una bien. serie. Uh -huh. No para, va de corrido. Entonces, eh, sí, se transformó en la teleserie más larga chilena. Chilena. Sí. Oye, Julito... Oye, una porque, cosa, ¿cómo...? Eh... No, ¿Ah? Que Julito no. en la teleserie murió y resucitó, ¿verdad? si mi compadre resucitó. Eso fue sí. maravilloso, sí. Murió en la cama y resucitó, después llegó... Está en ese, y de hecho justamente en esa época estaban esperando que resucitara Juan Gabriel y resucité yo <risa> eh, esa cosa fue única y claro y esas cosas que pasan en la teleserie le da esa cosa que se transforma en culto en esa teleserie puede pasar cualquier cosa yo siempre lo menciono de que en un minuto existía la, Carmen, la gran actriz Carmen Gloria y compañera maravillosa y sí. sí. sí. murió el personaje sí. y al tiempo de después volvió la Carmen Gloria como la hermana gemela mala ¿Cachai? <risa> es genial. Y que después también desapareció. Y yo siempre digo que de repente en esa teleserie va haber una elizis de tiempo de 35 años y mi personaje lo termina siendo mi papá. Claro, obvio, ¿Cachai? obvio. Oye, ¿y cómo lograste ese personaje? ¿Qué hiciste para poder bajar el personaje? Eh, nada, o sea, fue un trabajo obviamente previo que, que te llama Pato López, que es el productor de, de gran la telecédica. Gran amigo de... mío, gran amigo mío. Gran amigo, ¿Pato? te vamos a mandar tu saludo sí, entonces. Po, un crack. Hasta, su hasta su matrimonio, buen matrimonio, po. muy bueno. ¿Con la Sí, pues, no, ese matrimonio está. Es que, pero la, la suegra de Pato López en la Jimena Casalejo. el gran Carlos Negochea, fundador del claro, sello oye, y me tocó en el, el matrimonio Don no, Francisco, a ese nivel. Y ahí no. me dice a mí, de, de un gran productor, que tú lo conocer el mito alegría. Mito, uno grandote, igual ahí, que tú. Sí, me tocó en la mesa al lado, pero el... oh, no te digo cómo salimos del el matrimonio. Oh. No, <risa> Patito, gran... saliste. Y nada, eh, Patito, gran productor, obviamente, con su mujer, que también una gran que es la José Necochea. ¿También, está, también estaba con usted en la teleserie. Pues? Pasó, pero ya se fue. <risa> Sí, ahí como que entran y salen, así como... ¿sí? Exacto, eso es súper divertido porque ahora como tú dijiste que estaban repitiendo la teleserie, de repente digo, bueno, está Renato Munster, Ricardo ¿Sí? de, cara, de cara. estaban todos, están todos vivos. Estaban vivos, Tomilostich. La Marcela Medel o sea, también. Exacto, la Marcelita Medel, eh, Osvaldo Silva, y dije, weón, bueno, Osvaldo Silva. Sí. No, pero, oye, yo encuentro, perdona, yo soy fan de la teleserie, el, pers el personaje que... Que es, que es increíble el personaje que hace la Viviana Rodríguez. Porque la Viviana, oye, oye. Si no, y aparte que empezó de mala, era alcohólica, ahora es más buena Exacto. que una santa. Es muy, eso es lo que me gustaría, y le tiro el tiro el palo al Pato López, del personaje bueno que pasa a ser malo. Sí, tú, sí porque es como una también. Perdón, Claudita. Es como la vida, porque yo creo que hay sí, gente que todos supuestamente nacemos buenos, pero nos va marcando, nos va cambiando y puede ser un personaje bueno a, a convertirse en malo por alguna situación o alguna algo que le haya pasado en la vida. Sí, absolutamente. O sea, yo siempre digo que cuando, cuando uno interpreta un malo, los malos no son malos porque sí, no, son seres no. humanos. Entonces son situaciones de la vida que te van transformando y por eso eres malo. Bonito, claro. pero, que ha sido demasiado bueno Pero tampoco es tan bueno porque Tiene una cuestión media rara en la cabeza Cuando le puso la cara de su ex pareja a la otra Algo hay ahí ¿verdad? Ahí estamos tratando de tramar alguna cosilla ¿Sí? que Hay una cosa Hay una cosa Sí, pero amiga. bueno El personaje viene desde de, de, de la, de la parte Buena Claudita también ¿cachai? Claro. De, de, Es un personaje fiel Es un personaje que siempre va a ir a todas con, por, por, por su mujer y por lo que ama Y por lo que quiere un personaje sufrido también por parte de su familia, ¿se acuerdan que también estaba la Teresita Reyes? Eh, que era mi mamá. Tía mamá eh, y claro, yo fui, siempre fui como, porque era de investigaciones, al igual que mi hermano, que es Carlos Díaz. Entonces claro. siempre fui, yo, yo no quise hacer, y mi padre, yo lo maté. A verdad. Porque estaba usando una polola hace muchos años, que era oh. la Bego Basauri. Sí, oh. Claro que era enfermera, puede salir como enfermera. Así, no, así. Exactamente. No, sí, y la de estaba la usando la Bego basauri y ahí le empujé, se pegó en la cabeza y lo maté. Lo mataste Al igual la, que a mató a su padre también, ¿te acordáis? Ay, oh, la he visto. Vi vi. no, y con todos esos datos uno va armando esto, por eso también está muy bien Exactamente. Oye, Julito. ¿cuál de los personajes ha sido como el más heavy de realizar? De, todos los personajes el, que ha hecho, ya de sea la teatro, cabrera. la comedia, stand comedy o la teleserie. todos esos personajes ha sido como el más difícil de poder bajar. A ver. Que te Yo haya creo, más. Chuta, qué loco, porque como que siempre uno... Y uno los quiere a todos, ¿cachai? Entonces, sí, obviamente, son como hijos, quiere, ¿no? Exactamente. Eh, y es muy difícil decir que son difíciles, todos han sido difíciles también. Eh, todos tienen un proceso de trabajo. Proceso de trabajo. Proceso de trabajo. Quizás ¿Te lo ha pasado más... como algunos actores que te, eh, como que lo encarnas en tu vida real? Bueno, yo creo que todos tienen algo de Julio, todos también, no, todos. O sea, Hay una cosa que yo siempre le aprendí a un gran maestro que se llama Julio y un padre. Tenía <risa> me el dice, mejor maestro, que envidia. Dice, no hay, el peor actor es el que hace, o sea, no hay que hacer, hay que ah. ser. Ser. Entonces, obviamente, claro, yo me puedo preocupar de la forma del personaje, cómo camina, cómo habla, cómo se sienta, cómo se para, claro. pero la carne, la sangre, la emoción es de Julio. Claro. Personajes difíciles, por ejemplo, y desafío, tu amigo Kiwi, sí. el gran Camilo Haga. Sí. Sí. Otro desafío. O sea, en, efecto en, mariposa, de, en efecto mariposa, el efecto mariposa. Sí, en efecto mariposa. Ese también fue un gran desafío Ese sí que... porque ...por todo lo que significa Felipe... ¿eh? ...y como creo que alguna vez lo conversé con el Kiwi... ...de que es súper divertido porque... ...converso con todo el mundo... ...como amigos como el Kiwi... ...o lo más probable que hasta la Claudia me diga... ...yo también tuve una anécdota con, con Felipe... Sí. ...pero yo no tuve ninguna anécdota... ...y yo no conocía a Felipe... Y no, ...pero cuando te en TVN... ...si nunca lo viste tampoco... ...nunca ...cuando yo llegué a TVN... ...fue el 2014... No, ah, ¿cachai o no? Estaba Felipe. Cali, no, estaba Felipe. ¿Cachai? Entonces no, no, po. No, no no, está. Entonces no, no lo conocí, po, ¿cachai? Y fue un gran trabajo, creo. lo hice, También lo comenté y lo he comentado siempre que, como desde el respeto y la admiración que yo le tengo a Felipe, al personaje más querido y con lo más grande de la televisión chilena. Grande, Juli. <risa> es verdad, un aplauso para ti. Sí, para mí. Hoy sí, pues fue emoción. heavy porque yo cuando Julio hizo el personaje de este efecto mariposa que era como un era como una como un documental y cierto no no no cómo decirlo era, no, era un, era un, un trabajo real. periodístico ¿no? era un trabajo periodístico claro, recreación era un doco no era no era documental y tenía ficción documental exacto veo, más que nada. yo cuando cuando lo vi para mí fue impactante cuando yo, ¿no? yo conocía a Juliito pero por, no lo conocía en persona y lo claro los lo que lo contaba apareció ¿no? y cuando lo, lo vi incluso le escribí a Julio por redes sociales encontré que fue notable fue muy para mí fue muy triste porque cuando marca en el momento el avión, el avión se estrella, es fuerte, muy fuerte. Uno piensa en ese momento lo que sintieron todos todo los que iban en el avión. Pero fue una linda interpretación de Julio, fue mucho, muy bien hecha, lo hago con mucho respeto. Así que fue, fue muy gracias, emocionante. El gracias, Kiwi. Y gracias siempre por tus palabras y por ese apoyo, porque, claro, sí. eh, eh, lo, un poco lo que decíamos, ¿cachai? Obviamente. Gente cercana que conoce a Felipe quizás pudo haber pasado o pensado lo que le pudo haber pasado por la cabeza a Felipe en ese minuto. Exacto. Yo pensé en eso, yo me quedé idea. pegado en eso. En esos segundos cuando el avión muestra en, en, en el programa que el avión ya va en picacio Yo oh, oh, no tengo idea. Entonces obviamente lo que te decía Claudita es el ser. el ¿Qué pasa con Julio cuando está en esa situación? Claro. Exacto. Ah, es el ser y no hacer. Mm. Bueno, mira, está pasando algo más divertido, Julito. Nosotros, sí, nosotros, bueno, hemos hecho un show junto de estándar, pero no hicimos bien amigo. Y, y Julito en su rutina tiene una parte que. La parte como divertida estaba que dice que. que la o sea, el, el hijo de. El hijo de Julio Yur, y ahora vas a ser el igualito a Felipe Camirvana. Sí. <risa> esa, esa fue mi oportunidad de dejar de ser el hijo de al igualito A. Esa fue. <risa> Oye, ¿Cómo te, a el stand -up te llegaste al stand-up comedy? Porque. Es como. Eh, una ¿Cuando los actores de la televisión dicen que se quedan sin pega en la tele y se reinventan? Pero hay que tener esa, ese carisma. Hay actores que pueden ser muy buenos actores, pero no les da para stand-up comedy. ¿Y es que claro, hay, hay, hay, un, hay, un, hay un desafío que yo tomé justamente. Yo el stand-up comedy lo, lo tomé desde, desde un desafío, una herramienta como actor que me invitó a participar Juan Pablo López y Héctor Escudero, dos grandes comediantes, tremendos... Héctor Escudero, comestres. se los muestro... Ah, no, pues, bueno, Héctor Escudero fue mío, también solo, ¡Sí, fue se caiga mío. el teléfono! El toro, era el toro. Se llamaba Pancho Toro. <risa> ellos dos me invitaron a, a participar en una agrupación que hicimos que se llamaba Brutus, y ellos me ayudaron y me hicieron como un pseudo-coach y le dije, oye, qué bueno, porque a mí me pasaba, y lo que le pasa a muchos colegas, es que qué miedo hacer stand-up comedy, porque uno está acostumbrado a ensayar una obra de teatro tres meses, te aprendes el texto sí o sí estáis haciendo pipí, estáis pasando el texto, estáis duchándote estáis pasando el texto eh, ensayé con más compañeros, actores entonces obviamente, si es que te llegas a quedar en blanco en escena, el compañero te va a llevar y va a sacarte de ese jardín que entraste, ¿cachai? El nuboso pero en el stand-up comedy como uno está, por no decir ya uno está en pelota en el buen sentido Solita, de la palabra solciño, solciño solito y si te caes en blanco hay que salir ahí y aprovechar, y, y lo que también yo vi muy bien que hace el Kiwi, que bueno, tiene una experiencia y un oficio impresionante, de aprovechar todas las cosas que el, que suceden en el segundo, en el minuto, si te quedaste quizás lo más divertido del stand-up comedy también es esa espontaneidad tú puedes tener un, un, un chiste o un remate súper bien armado pero de repente es más divertido el cagazo o la embarrada que quedó en ese minuto y tu forma de salir de la, con la espontaneidad entonces lo tomé como un desafío, me encantó, lo empecé a pasar bien y ahí me deslizé, como dicen en Nemo, buscando a Nemo. Eh, <risa> el no, pero en serio que la, yo, bueno para mí yo no soy actor, pero a mí también fue una experiencia así que no la busqué, que llegó y uno lo disfruta mucho, Julito, Siento que son son 40 minutos, lo que dura tu rutina más o menos, que uno lo pasa muy muy muy bien, las sensaciones es muy bonita, hace reír a la gente, yeah, es ella, algo está muy... full, está full ahí con el si igual es contrario, La, pero es una, no lo disculpo, la es zona ahí, taca, taca, taca. ¿No? Es Porque hacer reír es sí. heavy, pues. tienen que reírse. Yo creo que es más difícil que hacer llorar. Sí, sí, <risa> sí de todas maneras. Hemos manera. hablado harto, harto de, de, de tu carrera, pero sobre eh, ¿cómo ha estado la convivencia con tu señora? Porque la Karen en Baile, que estuvo ayer o antes, de ayer, nos contaba que ella tiene dos amigas que se separaron en pandemia. ¿Cómo va la relación con tu búsqueda? No, Porque no que, es fácil, sí. Hemos pasado por las de Kiko y Caco, como dicen por ahí. Ya. ¿Cachai? Pero ahora, en este minuto, estamos muy bien. Bueno. Como, dice, como decía Arturo Vidal, yo estoy bien, mi familia está bien, estamos todos bien. <risa> <no> es <muy risa> <culpa>. Eh... <risa> Estoy súper bien, estamos súper bien, eh, luchando en esta, en esta, como te digo, encerrados, eh, organizándonos, eh, coordinándonos, justamente como ahora con el programa, quién va a hacer esto, eh, y, y creo que no hemos ido no uniendo cada vez más, en un Pero principio, bueno. claro, ya estamos en cuatro meses de pandemia, yo creo que también eso ah. es lo que afecta a una relación, quizás otra relación, en, bueno, hay de todo en la vida, hay de, de todo. No, el señor. Unas es más, otras exacto, se separan, que lo que otras se separan. Que... Pasamos de, de decirnos, no te soporto más y me quiero ir, quizás de parte oh. mía. Mira. Y lo reconozco y asumo mis errores y mis culpas. Eh, pero yo creo que ahora estamos firme, creo, espero no estar, eh, tendremos que llamarla ahora que está en clase. Arriba? Pregúntale, pregúntale, sí, pregúntale. Ella es la que no me quiere echar de la casa en este momento. No, yo, mira, yo siempre, me, yo ahora con, con los años siempre hay que escuchar las dos versiones, güey. Sí. Ahora le digo eso y reconozco que yo quería irme en un principio como Gil pelotudo y maduro pero ahora te digo que estamos firmes, yo no sé si ahora mi mujer me quiere echar de la casa. <risa> ahora se quiere ir ella. <risa> ahora se quiere ir ella, también. vez. Claro, que dejar ahí con los niños y todo. Oh, colapsar. ¿Soy? ¿Soy Hoy, ¿sabes qué, Julito? Sí, eh, nos, dale, dale. En esta pandemia uno se ha puesto creativo, ponte tú yo soy asesora de imagen, soy productora y obviamente nada de eso. Y cuando empezó la pandemia me ni como dos semanas y después dije, ay, tengo que hacer algo para surgir, para crear, ¿ya? Y e hice un blog, ¿ya? Y después surgió con el Kiwi, oye, hagamos el programa, hagamos el programa, y aquí estamos en Upachalupa. Eh, yo sé que también tú estás creando algo, un programa que está saliendo una vez a la semana, entonces quería que nos contara... Eh, Promoción, porque... de amigo. Muy bien, gracias, Claudita. Eh, gracias por el pase. Como dice ah, por ahí. Ahí va, de cabeza. Eh, sí, pues justamente como tú decías, en un minuto eh, uno dice: bueno, hay que reinventarse en esta pandemia, eh, están funcionando las redes sociales, ¿cachai? Eh, y salió por parte de un gran amigo que yo creo que también conoce muy bien Kiwi, que es Esteban Arancibia, productor oh, de. ¡Como, gracias, Bonanía. padre mío! Y pues yo trabajé ahí yunta, es una productora que se llama Grupo Genera TV. Y él Exacto. tiene la tecnología, como ustedes también, de, de poder transmitir vía streaming. Bueno. Y salió la idea, en un principio yo le empecé a ayudar porque somos amigos. Gracias a él, yo llegué al Mue con Cristian Enríquez en el Vestial del y muchas otras oportunidades y mucha ayuda que me ha dado Esteban Arancibia. Entonces, eh, él estaba armando este canal en Facebook que se llama Grupo Genera TV con su tecnología de streaming. Estaba haciendo un programa para emprendedores y yo le dije: Yo te apaño, me dejáis conducirlo y lo empezamos a conducir, y pues, ahí derivó a Julio, comienza en Julio, en Ley del Té, donde también tenemos ah, bueno, una no, sección un, gracias, eh, una sección donde hay emprendedores donde lo apoyamos, lo mencionamos, y además está Don Pedro Bastías como coach de eh, los emprendedores oh, le da permiso, un par de... Es eh, la pareja de mi comadre, Carlos Choa. El sí, mismísimo. Sí, estamos todos Es un sitio... Tío? en el emprendimiento, y da unos consejos maravillosos. Y gracias a, entonces, a, a Genera TV, a Esteban Arancibia, con su tecnología en streaming, pudimos transmitir en Facebook Live, y ahora estamos transmitiendo todos los viernes de 6 a 7 en el Facebook Live del Grupo Genera TV, y al mismo tiempo, yo me armé un canal de YouTube, donde también está ahí, y suscríbanse en el canal de YouTube, Chamoyung, Vamos. y van a ver todos los viernes, y está el material, y lo subimos todo el material de ya. Julio Comienzo de Julio, el Ley del Té, tenemos invitados, quizás voy a dar la primicia nuestro próximo ah. invitado de mañana lo digo al tiro dale, dale. Ah, no dije de hecho quedó hace rato eh, Don Matías Oviedo que también está en la en verdad oculta así que vamos a pasarla muy bien, eh, también estuve con Jean Boseyur, estuvo Felipe Río, Marcela El y esa es sí. la idea, entrevista entretener y apañar a la gente que la pase bien a la hora del té en la casa, salirnos un poquito ya o sea, tocamos un poco la pandemia así como claro. la tocamos en un minuto nosotros pero salgámonos, porque la tele también no, con sí. todo respeto a la televisión nos no invade de tanta mala onda Exacto. y necesitamos la buena onda necesitamos Oye, sí, a por a estamos de una, en tu una, pacharupa también a propósito esa de esa una onda, tenemos a una mujer que es muy buena onda que ve más Ay. allá decente, del presente <risa> hoy tenemos a nuestra querida tarotista la Romina, aquí está mi Rominita, apareció. No? La Rominita, ¡hola! Buen hola, día. ¿cómo está, Clau, hola, ¿cómo estás, Claudio? Hola, Romi. Julio. Un gusto tenerte con nosotros hoy de nuevo, nuestra nuestra panelista del tarot y sí, Julito eh, está ahí. Los presento. Bien. Hola, Julia. <ríe> cómo estás, Romi? Bien ¿y tú. Julito, te queremos Bien. hacer un regalo. La Romi te va a ver tu arcano personal. Ah, yo le tengo mucho respeto a estas cosas. Sí, sí. No miedo, sí, sí. no, no miedo, miedo ¿sí? pero le tengo mucho respeto. No, pero mira, el tarot es un lenguaje, simbolismo. Eh, yo soy cientista política de profesión y eh, me, este es mi lado B, ¿no es cierto?, El tarot. Así que siempre una guía orientada, ¿no es cierto?, a, a, a sobre todo al autocuidado del consultante así que no es una sentencia el tarot, eh, porque a veces pasa eso, que la gente le tiene mucho miedo porque te van a dar una mala noticia, pero no, la idea es que sea una guía. Y como decía la Clau, todos nacemos con un arcano, arcano es una carta, ¿no es cierto?, del tarot. Eh, ¿Tú sabes con cuál naciste? Eh, no. No, bueno, dame, no. Si, si quieres me das tu fecha de nacimiento y yo te digo con qué carta naciste. El 22 de diciembre de 1978. Casi fui regalo de Navidad. Sí. ¡Oh! Capricornio. Sí, Capricornio. Julito, para el 22 Julia. de diciembre, Kiwi Tortas te llega a tu tesorero. <risa> ya, pues, te la voy a cobrar, te la voy a cobrar. Te la voy a cobrar. <risa> Oye, Julio, naciste con, el, con la carta eh, El Sumo Sacerdote, Ay. El Papa. Esa es tu carta de nacimiento. No, pero no me comparís con el Papa. El Papa, bueno, el hierofante, tiene muchos nombres en el tarot. Pero ¿sabes qué? Es súper interesante porque eh, Papa, no es cierto que viene de pontífice, que también significa puente. Entonces es una carta que siempre va a estar entre lo terrenal y lo espiritual. Ya, bueno. Son personas las que nacen con esta carta que siempre tienen un mensaje que dar. La gente recurre eh, a estas personas porque se sienten escuchados, contenidos, muy buenos padres, muy cercanos a la familia y siempre como desde el consejo. Esa es como la característica principal de las personas que nacen con, este, con esta carta. No sé si sí, te pasa que sos oreja de tus amigos siempre, como el que escucha, como el, como el sabio, el que da consejo. Quizás no lo aplica tanto en su vida personal, pero sí... <risa> eh, <risa> Muy Oye, buen consejero. No, pero, perdona, sumo, es que lo estoy anotando. Mira. Ah, bueno, dale. Eh, ¿El sumo sacerdote? El sumo sacerdote. Esa es tu carta. Con esa uno nace y muere. Tu carta de nacimiento. Sube. Pero sí, efectivamente, yo. Y le doy consejo a los amigos. Es como el padre gatica. el que predica, ¿Cómo se dice? Predica, pues, <ríe> pero no practica. Exacto. En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Sí, y así que, eh, bueno, como te digo, es una carta súper interesante, eh, de mucha contención, muy bueno para hacer proyectos, porque siempre estás tratando de unir, como te decía, la palabra viene de puente, entonces siempre vas a ser un mediador, generalmente en todos tus trabajos, en la familia, el que pone eh, el equilibrio. Así no, que bien interesante. Qué bonito, qué bonito, me gustó. Ay, me gustó, no sé si se dice eso, pero... <risa> Yo, mira, yo, yo no conozco tanto a Julio. Es más, hemos estado una sola vez juntos, cuando sí, actuamos, y después nos quedamos a dar unas cositas ahí. Y... Digamos, muy intenso. ¿tú, sí, con, oye, con Diego Celeón, La historia, la historia ahí. <risa> oye, pero fue, tiene mucha empatía, Julito. Es muy empático, es muy cariñoso. Es verdad que o sea, hablamos en el rato, que quedamos como tres horas conversando. Sí, y, y es bueno para escuchar y pues, tiene mucha empatía. Exacto, bueno, son características que, que el tarot nos regala. Eh, y Bueno, y a través del tiempo, ¿no es cierto?, que me he dedicado a esto, siempre me pasa que voy confirmando que es así. La gente va a sacar, cuando les explico esto del arcano, este es como, un bru, como el, el truco de las brujitas a veces. Cuando uno se va a leer las cartas, te preguntan tu fecha de nacimiento y no te dicen para qué. Y un poco es, es por esto, porque también te sacan, ¿no es cierto?, tu, foto, tus rasgos principales a través de tu fecha de nacimiento. Imagínate, después puedes hacer esto con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos. ¿Cómo se compone el núcleo familiar a través de, eh, de las cartas del tarot? Inclusive hay empresas muy grandes y reconocidas que eh, te piden en el currículum, tu fecha de nacimiento y tienen especialistas también dedicados a temas astrológicos o esotéricos. Y van viendo las personalidades del jefe, cómo se llevaría con algún grupo, el liderazgo, etc. claro miren sí, hay, hay empresas que, que muy, muy grandes que ya están ocupando estos ¿Sí? sistemas más innovadores. Oye, te, yo tengo una, pregu una pregunta, Romina, yo no sé si lo podrán decir las cartas, pero una pregunta que se hacen todos los chilenos, todos, todos, todos, todos. Nos van a volver el 10%, ¿no? <risa> pensé <risa> <risa> que me iba a preguntar por cuando termina la pandemia cuando no, termina no, no. bueno, no, no. la pandemia una no, no. la verdad oculta cualquier cosa <risa> Ay, sea. No, primero, primero vamos no. con el 10% vamos con la verdad oculta ya. Vamos con el, el 10% mm. bueno, va a ser un, un, una negociación importante mira, se cierro justo la tirada con, con el sumo sacerdote con la que estábamos hablando es. Eh, hay intereses por medio, el sumo sacerdote se mete en esta tirada como un puente, ¿no?, entre los negocios, entre lo lucrativo. pero bueno, mira, acá es súper importante la presión, la presión social, eh, ver la política como una estrategia, quizás, eh, creo que va a ser también un, como una especie de, en esta fecha, eh, bueno, te voy a hablar más quizás de mi profesión también, ¿no? De lo político. Una muy buena estrategia comunicacional. Así que si hay algún político que quiere sacar provecho de, de este, de esta, ¿cómo se llama? Noticia del 10%, va a ser bastante interesante. Es que además todos los diputados, senadores quieren su 10%. No, está claro. Y además... Si Estamos moviendo es la, la ley. Que pasa la la ley pandemia, ¿no? Después que pase la pandemia se nos vienen 15 meses de elecciones. Exacto. Está claro. difícil después de la pandemia. Sí, vos. Exacto. Bueno, primero vienen no, las elecciones de alcalde. En abril, son Las elecciones de alcalde y después a fin de año... Sí, eh, presidente. Exactamente. Eh, ahora, tengo una duda, eso sí, tengo una pequeña duda frente al tema del 10% porque ahora entran los senadores en carrera. Sí. claro. Pero ¿y si sí. se aprueba lo del Senado? ¿Existe el veto presidencial? Eh, hay otra instancia, creo que tiene que venir después. Falta todavía, falta todavía sí, otra aprobación. Ahora, el gobierno, el gobierno no está de acuerdo con esto, po. Por eso no te digo, existe el veto no, presidencial. Sí. Bueno. Ahora, oye, Julito, yo cuando lo decía el 10% son como 5 lucas, porque yo puta tengo menos imposición. Lo mío es 3, <risa> yo tengo como 2 lucas. <risa> yo la única vez que he te, tenido te sí, contrato, contrato, fue cuando trabajaba en la radio Pudahuel con mi querido Pablito Aguilera. Que teníamos contrato y eran buenos contratos, que ahí era como que todos los meses era con contratos pero siempre uno freelance, cachai. Y bueno, también filage. es cosa de uno, tampoco uno tiene un no impuesto. Entonces, uno no se claro, jubilación. Por eso el y tortas. <ríe> bueno, Perú, Perú, lo hizo en parte, ¿no? Algo muy parecido. Sí. A este modelo de retiro anticipado, sí. Sí, pero lo ah. Qué bueno. En Perú se retiró es, un porcentaje sí. Podrías sacar mucho más porcentaje Pero ten, tenías que comprar eh, Creo que una, una propiedad Parece sí. Como que lo que sea la, el dinero Tenía que ser para la compra de, de una vivienda no, una Oye, quizás claro. la pregunta que voy a hacer Voy a meter las patas Quería preguntar por ¿Cuál es el apellido Ricardo en la teleserie? San Martín San Martín, San Martín. Bueno, eh, mira, Ricardo San Martín es el personaje que hace mi compadre Julito en sí. verdad oculta. Ricardo San Martín, cuando vuelva la teleserie, ¿será malo? O sea, ¿Se va a morir? ¿Se va a morir? morir? Bueno. ¿Se va a morir de nuevo? <risa> eh, ¿Se no, no, no creo, no, creo, no creo que se muera. No me salen <risa> las cartas que se muera. ¿No? No. <risa> bien. No, no oye, la idea es que no se muera para que siga, siga con pega hasta el final, Junito, o si se mueren, <ríe> no, la chuchu, chuchu. Queda, queda mucho más. Un día me encontré con Rato monster en un evento, y Rato Muster, cuando recién lo habían sacado de la televisión, y dijo, chita, macho, yo algo me cagaron, me mataron. <ríe> <ríe> claro oye, que se le, acaba la, se le acaba la pega a los actores, porque tico. no lo no. Tenemos varios saludos. ¿Quieres que, dale. Se, lo, que, que, sí, que se cuente? Bueno. Por Claudia Claudia Cla Marí, siempre veo el programa. Qué bueno. Buen día, dice. Muy buenos días, Claudita. Síndrome cantante lo está viendo síndrome. ¿Se síndrome, acuerdan de síndrome? No te lo puedo creer sí. Ese mismo identificador. Sí. Identificador no está viendo. Puede vivir sin amor. Eso lo siento síndrome. No no no. Oh, no sí sí sí estoy seguro sí. Sí sí Muy sí. Muy buen, ochentero. Sí. Sí. Síndrome Ana. cantante, un besito Quedate. para él. Un no, besito para él. Un sí, Sara Chaguán, Valentina Barros, Pamela La Infante, está. hola, buen día a todos. Buena, buena, buena. buena Sánchez, Gua, Julio, me encanta, un beso para él, buenos días. Gracias. Martino Quilaqueo, saludos. ¿Quién más? Eh, ojalá vuelva luego. La sigo hace tres años. <risa> y gracias por seguirla. Sandy Sánchez quiere que le mande un saludo. Sandy, saluditos, cariños y abrazos a la distancia. Eso, muy bien. Gabriela Lira nos manda muchos cariños. Qué bueno, gracias, Belita. Qué buena onda la, la gente. Gracias por vale. ese cariño. Beatriz Velásquez, es demasiado mino. Gabriela Lira, felicitaciones por el programa Mira. Miriam Díaz Medel, un beso para el más mino de la teleserie Ay, muchas, <risa> ay, muchas no, oye, gracias Fue la, la, la, la, la persona buena, buena. Y Jimena Torres Cárcamo nos manda un besito Oye, a propósito de buen tipo y de buen papá y familiero Julito nos mandó su foto Upa Chalupa Así sí, pues. Pues. Contemos, sí, contemos, pues. contemos y que que que bueno, chalupa. Chalupa, me encanta... Ah, me encanta. justamente tira para arriba, ¿cachai? Es una terminología muy chilena, entonces sí, como... Te, y te levantas la mañana con, con ánimo. Sí, y le inventó el kiwi, porque todo. nos levantemos todas las mañanas con onda, tempranito, que no nos sí, quedemos pegados en las sábanas, que tratemos está, de ducharnos todos los días, aunque estemos en la casa. No, no, no, Ahorita yo tengo un gorro nomás porque no me he peinado. <risa> pero estoy, estáis bañadito. Pero tengo, ah, eso sí, pero tengo un desastre <risa> de pelo impresionante. Oye, bueno, Juli, Julito es el primero que hace un triple Upa Chalupa. ¿Sí. ¿Ah, sí? Sí, bueno, el Kurt hizo con dos, con sus dos hijos, Kurt, tú soy el triple. Mira, claro, está bueno. Y también, bueno, invitamos a todos, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros auditores y los que nos ven a través de nuestra sala. Es para kiwi. que nos manden su foto, Upa Chalupa, así como Julito con sus hijos, puede ser con tu marido, con tu suegra, con Qué tu vecino, con tu Oye, porque a fin de mes, vamos bueno, a mirar, primero le vamos a dar esto. Está muy Esta bueno. La la ¿Torta de kiwi? <ríe> no, no, no. <ríe> no, no, no, torta kiwi. Ah, también podría ser. Le vamos a regalar los lentes y la torta. Ahora sí, son de Santiago, son de Fra Santiago mucho. Bueno, ahí veamos a comer. mira, desde cajita, después viene este estuche, ¿se ve, ¿no, cierto? Y en este estuche vienen estos lentes, los lentes de Ópticas Galán, muchachos, dos lentes para la mejor foto, para la dupla de Upa Chalupa, fin de mes, muchachos, y que manden sus fotos para que se ganen estos super lentes, dos pares de lentes de Óptica Galán, también a su Instagram ahí, que es ópticas-galán para que vean los modelos de lentes, muchachos, y a fin de mes a la mejor foto upa chalupa le va estos lindos par de lentes está genial, ah, tiene no, que nada, mandar su por... foto por inbox a tu zona Exacto. X de Instagram o Facebook, ya Exacto. no etiquetarla sino que mandar la foto por inbox, por favor y ya Así saben chiquillos hay... ah, ¿qué? no, me porque, refiero a, a los todo. auditores que ya saben chiquillos de que manden Ahí está toda la información, no me la aprendí yo. Pero... <risa> Genial. Hoy, ¿sabes Oye, ¿sabes qué, Romy? Sí. Hay una niña que se llama Pamela Infante López que pregunta cómo le iría a capricornio. ¿Le podemos contestar o no? Sí, sí, sí por capricornio. Sí, capricornio. Pues, capricornio. Además que Julito es capricornio. Sí. ¿Cómo se ve aspectado el capricornio? ¿Cómo se viene de acá a fin de año? Bueno. por eso? Bueno. Sí. Eh, hay que empezar a materializar proyectos, Capricornio siempre va a estar pensando en nuevas ideas, en proyectos, cómo generar recursos, así que ahora es cuando tiene que empezar a aterrizar, ordenar y como consejo eh, todo muy ordenado administrativamente, o sea, si teníamos papeles pendientes, ahora es cuánto. si había que contratar un contador, no sé, una firma, lo que sea, dejar todo, todo bien en regla porque si no, estorba en la cabeza eso de un capricornio. Saber que lo tiene que hacer, pero no lo ha hecho, le, le, le dificulta un poco concentrarse. Entonces, para ir mejor, bien encaminado, yo recomiendo a los capricornianos que ordenen todas sus, sus ideas. Y si en este caso, PAME, tenés trámites pendientes que hacer, aunque sea difícil ahora, pero tratar de aprovechar online todo lo que más se pueda. Pero trámite, trámite no sabes si se refiere a su cosa de papeles o trámite puede ser una decisión de, no sé, multiplicación. Claro, trámite, algo? claro, trámites administrativos ya. de papeles me salen. ¿Qué ah, claro, si no, no es como te que... arreglar algo con, con un amigo que estáis mal. ¿no? No no, eso, ¿no? no, no, no, Es solamente como la parte formal de un procedimiento, ¿no? Los, los papeles, lo que claro, está todo línea, es normas. norma. No, como buen actor soy tan desordenado los números y los papeles, cachai, como eso, ¿eh? Claro. <risa> es, también un consejo Julito, nos quedan pocos minutos, Julito, pero para que usted repase toda la Lamentablemente ley el, like, el canal de YouTube, todo, pase todos los datos. cuál doy o sea, En primer lugar, gracias a, a los chiquillos porque estuvo notable la invitación. Eh, lo pasé muy bien. Upa Chalupa la lleva. Me encantó el nombre, me encantó el concepto de la foto. Te quiero mucho, Kiwi. Gracias, Claudita, un gustazo, un gustazo también a la Romy. Gracias por la carta y por el sumo sacerdote. Eh, eh, sí, sí, sí. Eh, por eso lo tengo muy y eh, esperarlo a todos los amigos que nos están viendo en este minuto que todos los viernes desde las 18 horas hasta las 19 horas o sea, de 6 a 7 lo espero en julio comienza en julio El ley del té vamos a pasarlo muy bien a través de mi canal de youtube chamoyung o a través del facebook live de grupo genera tv ya lo saben ah, se tienen que meter el... a grupo genera tv o a chamoyung de youtube YouTube. Oye, dile a, Esteban <risa> Dancilla, amigos, dile a Esteban que yo soy barato, que yo le cobro barato por, por invitado al programa, que no se preocupe de mi horario. Es más, voy gratis, voy gratis. Voy gratis. Que puede ser en eh, tres cuotas, me eh, he contado. Bien. Bueno, comienza en julio, yo eh, conocí a Gustavo Frías, son, somos vecinos, éramos vecinos el, y son muy amiga de, de uno de sus hijos, eh, así que muy buen nombre también. Gracias, me, bueno. me, eh, me eh, a recordar eh, a Gustavo. Viene desde ahí, viene desde esa película Viene de Shlomi Bitelman De Silvio Cayosi sí. Una tremenda película Tu papá no participa, Tu un julio comienza en julio Exacto Tu papá estaba en el elenco de julio comienza en julio, ¿no? No, pues no, la gente confunde Y siempre le dice a mi papá Mucho tiempo me acuerdo de decir, oh, julio comienza en julio, julio, julio". Jamás <risa> es que ver. Julio julio. Pero sí Podemos decir que es el actor fetiche de Silvio Cayosi Ah, a ver, sí, pues. Sí. <risa> Está en es todas las películas de Silvio. <risa> Muchas nos comenzamos a despedir. Creíble, despedimos a nuestra querida Romina a Julito, que yo sé que hizo un gran esfuerzo, pero la voy a contar la la interna, Julito, ahí cuando hablé con él me dijo, Kibu, yo a morir contigo, pero tengo que ver porque los computadores lo jugan mi hijo. Para... Entonces estaba complicado la parte técnica. Y lo solucionó con toda buena onda, se le agradece. Se mucho pasó cariño, amoroso. La predisposición. Y gran, sí, gran invitado, eh, así que. Lito, se gracias, ese corazón que esté con nosotros y que te vaya muy bien. Lo que quieras de nosotros para tu programa, ahí apoyándote en cualquiera promoción, lo que no necesito, bien, ustedes van a ser invitados bien. de mi programa también. Eso es, ¿eh? <risas> ya, muchachos, comenzamos a despedir. Mañana, mañana debemos tener una mujer, ¿ah? porque ya llevamos dos días, donde Claudita. Voy a pensar alguna mujer para mañana para para Wito. Bueno, piensa <risas> piensa, y usted es el, el manager, ahí, usted es el que busca la, las artistas, las estrellas. Así que. <risas> Yo le hago el contenido. Nos <risa> vemos mañana, que tengan un gran día, que sea como, como dice nuestro nombre. Gracias, Con alta energía, Julito te queremos, Romina. besito también te queremos, Claudita, te adoro. Nos vemos te mañana. Te adoro, Quinquito, Julito. Gracias, Gracias chau, por chau. venir. Chao, Romy. Y un chau, chau, beso a todos y arriba, upa, chalupa, que hoy es, es jueves. Ya, <risa> para el fin de semana. Besitos, chao, chao, chao, chao. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, hasta mañana.